Siempre me encantaron las matemáticas, eh, y en secundaria particularmente admiraba mucho a mi profesora de matemáticas. Y bueno, más adelante al ingresar a preparatoria comencé a tomar otras clases, este, empecé a tomar biología, y me di cuenta que también me llamaba bastante la atención. Me gustaba y también admiraba mucho a, a mi profesora de ese tiempo. Entonces al ver que pues, me gustaba nada más empecé a ver cómo podía juntar estas dos disciplinas. Aunque como no conocía muchas áreas en realidad, eh, pues a mí me parecía difícil o hasta imposible. Y fue mi papá quien me habló de que existía la ingeniería biomédica o bioingeniería. Cuando supe que existía algo que combinaba las dos disciplinas, pues tomé mi decisión. También es importante que, pues quiero mencionar ¿no? que mi papá y mi mamá, siempre los dos criaron en mí y me apoyaron en mis estudios. Me interesan principalmente los temas de desarrollo de dispositivos médicos eh, actualmente mi tesis de maestría se enfoca en dispositivos microfluídicos y también me interesan las aplicaciones para ingeniería de tejidos y materiales biocompatibles. Mi asesora de tesis en pregrado fue la primera persona que me empezó a hablar de cultivo de células, biocompatibilidad y me gustó la idea de no solamente aprender del ambiente en el que viven las células, sino también poder utilizar herramientas de ingeniería y de las matemáticas para poder resolver problemas en esta área. Algo que me gustaría mucho ver es que se conozca ampliamente la bioingeniería fuera del ámbito académico. Muchas veces digo bioingeniería con conocidos, eh, familia extendida o amigos, y me preguntan, ¿y eso con qué se come? o en eso con qué puedes trabajar. Entonces, a mí me gustaría contribuir a que campos como la bioingeniería se conozcan más y se vean sus efectos en algo más puntual, como, como en el desarrollo de un dispositivo médico que pueda ser utilizado en una comunidad, es decir, algo más tangible. Creo que en un equipo de trabajo, tanto hombres como mujeres, forman una parte importante y en grupos diversos se logra una colaboración más efectiva. Hay cualidades que sin generalizar, en muchos casos las mujeres podemos aportar a la hora de trabajar en equipo. Como por ejemplo organización, empatía, buena comunicación y un enfoque distinto a la hora de resolver conflictos o problemas. Entonces, también más que enfocarse en decir que haya más mujeres en STEM, creo que algo clave es que las mujeres que estamos en STEM participemos en dinámicas como esta, eh, eh, o incluso sirviendo como mentoras, compartiendo experiencias para que otras niñas y, o mujeres puedan reafirmar su interés y su seguridad en continuar su educación en STEM. No tener miedo a hacer preguntas o equivocarse. Y también que no se sienta limitada porque se compare al ver las habilidades de sus compañeros. Algunas veces se ven ventajas, eh, por ejemplo en clases de laboratorio de, de ingeniería o cosas así, eh, se ven ventajas a ¿no? los compañeros, pero eh, también viene mucho de que desde los juegos que por lo general usa un niño, favorecen más a veces a las áreas de ingeniería que los juegos tradicionales de una niña. Entonces... Que aprenda de sus compañeros, y, pero que no se compare, porque no, no son habilidades que no podamos adquirir. Yo les diría que si les encanta aprender, nunca quieren dejar de, de aprender. Y les gustan mucho los retos, consideren una carrera en tal. Nunca te aburres, nunca dejas de aprender y siempre hay por lo menos un reto. Entonces, eh, también pues es bueno que sepan... Que si en el área que escotan verdad les llega a pasar que la mayoría de sus compañeros son, son hombres, no significa necesariamente que van a ser rechazadas o excluidas. En mucha, muchas ocasiones van a recibir buen trato de sus compañeros y también podrán aprender de ellos.